La Instagramer Mami Jordan vuelve a estar Pues dentro de toda esta polémica En este caso configuraste el medio del mundo urbano Y en esta ocasión le tocó a Mel y Mel en un Dimes y Diretes. Todo inició en lo que es considerado una burla de Mami Jordan a la canción que le produjo a Jailin la más viral, lo que provocó respuestas de Mel y Mel y una discusión entre las dos. Luego de las afirmaciones de la Mami Jordan, Mel y Mel no se quedó atrás. En una historia de Instagram, la artista le respondió a Marieste Rodríguez la palabra niveles, lo que ésta le contestó que la misma no aguantó la presión y fue llevada a su terreno. Vamos a ver el video que inició esta polémica entre estas dos personitas, la Melimel y la Mami Jordan. ¡Qué felicidad! Tiene mi amiga que salió Mami Jordan a la casa. Señores, que villano a mí no. Dime tú de esta muchacha, ¿qué, qué se puede esperar de bueno, Mami pero... Jordan? No, vale. un sonido, un sonido, un sonidito bien, pero ella eh, sabe hacer sonido, eso ahí tiene ella. Pero vimos que Melimel Mel bajó el terreno de, de, de Mami Jordan, se sí, dejó, se dejó sí. manipular de, de, de ella, y yo eso. creo que Melimel Mel en este caso eh, perdió y Mami Jordan tuvo la razón porque en un comentario yo vi que ella le puso que mira aquí, que, que, que, que mira cómo te tengo, bajar, tuviste que bajar mi terreno y me está respondiendo, o sea que Melimel que Ella supuestamente la más, la más que si yo que la más para allá tuvo que bajar el terreno de la mami Jordán Y está ahí entre dime si directo. Entonces parece que está falta de sonido. Que ella se atrevió a tanto. Porque yo, tú me entiendes, yo yo no más veo a un ejemplo No, mira, de rapi no baja el terreno de nadie. No, mira, es una ridiculez de parte de la mami Jordán eh, Está criticando esto porque la, de la composición vive mucha gente y hay mucha gente rica de ah, la composición. ¿Tú entiendes? Entonces, eso no tiene nada de malo. Que Yaelín use muchas composiciones, los bachateros, todo el cantante. a eso se dedica Melimea ahora. A componer. Y Tiguayes, el del batallón, un tipo rico de la composición y muchos tigres también de eso. La ley de Ley LR, de eso. Todo el tiempo. Recordamos. Recordamos ya, pero del fuera del ámbito urbano, pero sí de la música, cuando Miran Cruz sacó aquel tema de cosas de él. Eh, ese tema fue Watson que lo hizo y en la letra y en la interpretación de Mira se ve obviamente que el tema fue escrito por Watson y también con varios temas de Héctor Acosta también que fueron escritos por eh, Watson. Héctor eh, Acosta escribió un disco que pegó Romeo también. Sí. Sí. Que el único disco que duró un año pegado. Sí. Un año que le dio la vuelta. Fue compuesto por, por el planillo. Por entonces, es entonces, no, no, no, eh, eh, el bachatero más grande a nivel mundial y, y lo compuso el torito hola claro. buenas buenas sí adelante saludo a la dama desde la organización Brugal. saludo no pero saludos saluda saluda con gusto hola hola <risa> wow qué piropo Dios mío Qué bella. Gracias. Wow. Tienes que afectar más a menudo, equivocarte más a menudo, para que la gente se motive. La gente le da, ¿no? La gente sí. tiene apoyo con ella. Y no usa Villalona, porque Villalona te mete en medio. No, pero... hombre. Pero ahora, precisamente hablando de la mami Jordan, pues ustedes saben que aquí tenemos a una persona que le da mucho seguimiento. Entonces, no, no, no, quiere, ella, no ella, quiere, ella no durmió. Ella, ella no. no que, ella no durmió. Entonces, la Mami a ver, jordan la que, no, que nos explique. Adelante. Adelante, explique, explique. Tú que te lo tiraste entero? Representante de Mami Jordan que se tiró el live entero. Adelante. ¿Qué dijo, qué dijo? Yo venga, no man, man. póngala aquí. Yo venga, cógalo, claro, no, porque vamos a hablar de la Mami Jordan ahora. Yo no vi ese live de Mami Jordan. ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué no? no? ¿Qué no la viste? No. ¿Por qué Loto hoy? ¿Por qué porque no lo vi? Ok, eso está raro. Está Digo, raro. ya no tuvo tiempo ayer. De no verdad. lo vi ese live de Mami Jordan. Tu Entonces, sobre no, tu no, no, no te empapas, no te empapas. De, de, de, de, de no, ese. es que lo que sabe que Mami Jordan es lo que le gusta llamar la atención. Y eso todo el mundo lo sabía de que salió el tema. Melimel Mel lo dijo en el comentario cuando salió el tema. Y le dio la gracia y se sabe que es la voz de Melimel. Mel. Eso todo el mundo lo sabe. Eso no es un secreto. Y ya no, lo no, dijo. No, no, la, voz, la voz de Melimel, Mel, ¿cómo así? O sea que en parte suena debajo la voz, la melodía en la que canta Melimel, que no es la misma de ella Pero, Lin. o sea, Melimel Meli le puso la melodía el disco. Le hizo, y de la melodía. parte de Jailin, de claro. Porque Jailin, tú sabes que hay videos donde ella canta bien bonito, así, como tipo balada. Pero fue ayudada por Melimel. Pero Meli fue Meli Meli. ayudada por Melimel, y eso no es un secreto, todo el mundo lo sabe. Pero a mi mamá no le gusta ponerle chispa. No, es que eso no tiene nada de malo. O es sea, malo de ser como ella es, después de humano. Yo no lo he... Yo lo que sé que Jelly le pagó su cuarto. Ahora, Mali Mali Mali, para ahora para ahí yo coincido, creo que Mel y me debió dejar pasar esa bola y no responderle. A no responderle. No responderle, no, no. exacto, exacto. Yo creo que Melly Mel y no no debió de rebajarse a responderle a Mari Estel, mami Jordan, que simplemente sabe de bochicho, porque ella no ma sabe de música, Mari estel, Ay, Mari estel. Mari estel se llama ah, ella. Qué alegría, tenemos orejas. <risa> <risa> Vámonos a la pausa y le con Mami Jordan 3. <risa>